...puntero como atracción turística en el mundo entero. ¿Hay intenciones de, de que esa situación no se siga alimentando o que no sigamos avanzando en ese sentido? No sé, pero hay que investigarlo. En Manuel, en otro orden, en el día de ayer, pues las autoridades eh, sanitarias, siguiendo, volviendo ¿verdad? al asunto del COVID, porque yo creo que no ha habido un día... Que no nosotros se hable de COVID. No hayamos tenido que hablar de COVID porque también es una responsabilidad que tenemos nosotros como medio de seguir eh, orientando la población a través de, de este contacto diario. Ayer habilitaron 150 camas para COVID en. El Gran Santo Domingo. Eh, sí, para el Gran Santo Domingo en la ciudad sanitaria. De estas eh, 150 camas, una para pacientes. Eh, de Críticos. Intensivo, exactamente, y otro ya para habitaciones eh, comunes. Eso significa que habilitar, eh, prestarle atención y habilitar esta cantidad de habitaciones, de cama, perdón, quiere decir, eh, dice mucho de la del auge, del rebrote que se ha venido hablando en los últimos días del COVID-19. De manera que hay que seguir hay que seguir tomando las medidas, hay que seguir tomando las precauciones para evitar que esta pandemia pues siga avanzando. Hay unos tres o cuatro funcionarios cuatro del funcionarios. gobierno. Eh, está el consultor están, jurídico están, de la presidencia, eh, el director, eh, de, el superintendente de, de, de bancos, Alejandro Fernández, y también está un diputado del PRM y... Y también el, el, un asesor del presidente. Es Entonces, decir, eso, es, eso es una muestra que lo hemos estado diciendo eh, desde que inició la pandemia. Una de las, de las cosas, de las características común que tiene el COVID es que nadie está blindado. Nadie está blindado. Y evitar que pueda contagiarse del COVID-19. Todo el mundo en iguales condiciones, con, con, algo, con, una, con un mínimo, y es que si usted toma las precauciones de usar su mascarilla, de evitar el, el contacto físico en donde haya un número de personas, eso puede reducir eh, de manera considerable la posibilidad de que usted pueda contagiarse. Claro. Pero no, eso no impide bajo ninguna circunstancia. Entonces, de manera que, que eso es una muestra. O sea, que todos podemos contagiarnos del COVID-19. Aquí eso no, es, eso no ve raza, color estatus social, que usted es rico, que usted es pobre, que buen mozo, que feo, no, no, no, no, aquí no hay nada. El COVID es una situación, un momento, una, un problema que estamos expuestos todos los seres humanos, por lo que todos estamos llamados a cuidarnos para evitar que eh, siga cobrando vida el COVID 19 en la República Dominicana y a su vez claro que al mundo entero Así y el que, que no tiene miedo del COVID es porque no se ha visto en una situación como estamos viendo en, en esas imágenes de esas camillas, esperando turno para usted tener una cama, para usted tener un respirador, usted ver morir a un familiar suyo porque no había un espacio donde colocarlo, como denunció <coughs> en esta semana pasada el doctor Cruz y Minier, que habían pacientes muriendo en espera de una cama porque no había. Entonces, no lleguemos a esto, ya esto estaba controlado, y por la gente estar con su descontrol, su desenfreno, el mundo no se va a acabar, el que se va a morir es usted cuando le pase eso. Entonces, no lleguemos a eso, porque a veces usted ni siquiera es el que se muere, usted, usted es usted un, un asesino porque mata a otro. ¿Cómo? Usted se contagia de COVID, usted dice, ah, a mí no me, no, no me dio ni fiebre, pero usted contagió a 15 o 16 personas que sí lo llevó a un estado crítico y hoy esas personas están en esas camillas de los hospitales. Pero además, además, están tenemos... Hay vacunas disponibles y siguen llegando vacunas. Recuerda que lo decíamos ayer, antes de ayer, y en todos los programas. O sea, el hecho de que tú estés vacunado no es que está evitando que te pueda contagiar del COVID, pero sí está protegido. En el sentido de que si te contagiaste de COVID, las posibilidades son muy mínimas de que tú tengas, haya que ingresarte, de que, de, de que las condiciones en que te pueda dar, el impacto que pueda tener, te lleve, te lleve a, a, a, a tener que ingresarte a un centro de salud. Así o sea, es. lo que te puede dar después que tú estás va vacunado, te protege, que tú puedas darte en la casa y los síntomas, tal vez, son los mínimos. Esa es la importancia en este momento de la vacuna, que no es que te protege 100% y no va a evitar que te puedas contagiar, pero sí eso que acabo de decir. Y eso es importante, porque o sea, a usted que se vacunó, que ya tiene la dosis y le da, usted lo va a pasar por ningún temor, ningún pánico de que eso pueda causarle la muerte. Eso es lo interesante, eso es lo importante. Entonces, si nuestras autoridades han estado haciendo el esfuerzo, han estado haciendo la inversión, porque es una inversión, no es un gasto. Millonaria. Una inversión para que podamos tener la vacuna disponible. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Pero también invitar a que otros lo hagan. Y más aún, hoy se inicia la docencia semipresencial, ¿verdad? Entonces, todavía con mucho más eh, interés a vacunarnos, porque eso quiere decir que de, de, estamos en la antesala de que podamos volver a la normalidad. Hay otros países que quisieran, anhelaran, tener vacuna. Tener vacunas y estar en la condición que estamos nosotros. Eso es así. Entonces, eh, tenemos que identificarnos con esa situación. O sea, esto no es un asunto de, de querer politizarlo, de que si está bien, si está mal. Bueno, ahí están los hechos que vienen desde, desde el pasado gobierno haciéndose el esfuerzo para que hoy estemos nosotros eh, pasando por esta situación hasta cierto punto, ¿verdad?, más agradable que hace siete, ocho o un año atrás. Entonces, vamos a, crea, vamos a crear conciencia de la importancia que tiene protegernos eh, atender a los a las, a las medidas que han tomado las autoridades sanitarias pero también ya tenemos las vacunas Entonces, vamos a vacunarnos que sí nos protege tenemos un alto porcentaje de protección y evitar que nosotros que nos contagiamos de esta enfermedad que ha costado tanto eh, ya millones de muertos en el mundo y en la República Dominicana ya alcanza casi los 4 mil muertos así es Víctor y a propósito de eso que ayer llegó desde China un cargamento de un millón de dosis No llega hoy, cura. creo que llega hoy. Creo hoy que martes. Lo, era, era hoy okay. o salió hoy, ayer hoy, de China, okay. sí, perdón. Hoy martes. Para llegar hoy. Entonces, eh, no hay excusa. Hay suficientes para todo. Vamos a acudir a los centros de vacunación. Así es. Vamos a una pausa y de regreso venimos ya con la parte final de este contacto diario.